Hola, soy Azucena, tengo 25 años y soy parte de Carga Maxi. Hola, soy Alinder Espada, y venimos de Lima, Perú. Somos Carga Máxima. Un poco el tema de la cultura popular es lo que nos inspira. Nosotros hacemos trabajos eh, hechos a mano, conservamos el oficio del pintor, conservamos también los géneros musicales, eh, la, la, los escritos o la forma de hablar de un sector, ¿no? De como se podría decir, de, de barrio, ¿no? de la calle y eso también es parte de carga máxima no solamente de visualmente ¿no? o sea, haciendo una pintura o haciendo un letrero sino también inspirándonos o teniendo esa referencia esa referencia para nuestro trabajo Cuando empezamos a trabajar la gráfica popular sobre todo las frases populares eh, nos dimos cuenta que eran canciones, algunas letras de canciones entonces empezamos a relacionar mucho eh, bueno la música popular, la gráfica popular, ¿no? todo giraba en torno a, a la sociedad, digamos, y eso es lo que básicamente nos influencia. Cuando empezamos a trabajar o investigar sobre gráfica popular, sobre todo sobre las frases rotuladas en los buses, en los camiones, en los centros, en los pequeños comercios, eh, identificamos algunas letras de canciones, ¿no? entonces descubrimos esta magia de que la música popular está relacionada mucho a la gráfica popular, ¿no? entonces básicamente nuestra influencia es la música y la cultura popular en general. Es, digamos que no inventamos ninguna frase, ¿no? simplemente recopilamos algunas y bueno, de, de vez en cuando las combinamos o las reducimos, etc. ¿no? Pero son netamente influencia de la cultura popular o vernacular. Sí, lo que pasa es que mucha gente a veces también sabe que se interpretan las mismas frases pero con otras palabras, ¿no? por ejemplo en México dicen palado y nosotros decimos eh, tristón. Entonces como que sí, se mezcla, hay, hay otro tipo de gramática, ¿no? de, de jergas, ¿no? de palabras de la calle, pero no necesariamente son este, eh, diferentes a las que pasan en Perú, ¿no? Creo que somos países donde tenemos mucha, mucha cultura, mucha historia similar. Ya veníamos trabajando. Algún, algún tiempo, proyectos similares relacionados a la gráfica igual y decidimos trabajar como carga máxima cuando ya mucha gente nos pedía enseñar eh, a rotular desde entonces que decidimos poner un nombre y por supuesto no había mejor nombre que el tipo de letra que nosotros trabajábamos ¿no? carga máxima como tal es un tipo de letra, es, es que así nace carga máxima ¿no? entre los dos y empezamos a Encontrar un método para transmitir lo que nosotros sabíamos, ¿no? sobre todo la técnica del pincel, el rotulado y un poco la historia también sobre todo el rotulado en Lima. Al inicio siempre hemos sido nosotros, simplemente que antes de este colectivo siempre hemos trabajado con otros amigos diseñadores porque el movimiento de gráfica popular ha sido de manera colectiva, eh, no hay un protagonista, no hay un autor, ¿no? por ejemplo si tú hablas de un estilo de pintura pues tienes a dos, ¿no? o hablas de una corriente de arte, hablas de uno, dos o tres, la gráfica urbana se reinventa día a día día a día hay nuevos personajes hay nuevas formas de hablar hay nuevos, este, nuevas palabras nuevos géneros musicales entonces es imposible pensar en un autor o en una estrella pero ha tenido sus pioneros ¿no? gente que desde un inicio cuando las cosas estaban difíciles y no había tanto trabajo en este rubro pues se esforzaba para conseguirlo y eso tiene que tener un valor y un respeto a eso les llamamos los pioneros antes de nosotros y luego también ha habido otros diseñadores, artistas plásticos, eh, diseñadores gráficos que han también se han influenciado de, de este movimiento gráfico y también aportan también a esta cultura eh, popular y carga máxima se podría decir que es uno de ellos pero nuestra historia también parte por el taller somos pioneros en enseñar este tipo de gráfica en otros países y en Lima mm. Aparte de los talleres, trabajamos con muchos productos, ¿no? eh, las camisetas, postales, mmm, algunas exposiciones, ventas que hacemos también de, de los letreros y sobre todo los letreros o los trabajos personalizados que hacemos. ¿no? Viene mucha gente y nos dice, quiero un letrero o un mural con esta frase, entonces eh, tenemos varias vías de ingresos económicos, se podría decir. Y uno también de los ingresos económicos más resaltantes es que la gente valora el conocimiento. Si bien es cierto la educación en todos los países es un negocio, las universidades, públicas, privadas. El tema de que un artista enseña a otro artista o un joven que quiere ser artista, que quiere tener una obra, que quiere tener un discurso, es todavía más bonito, más bello, más enriquecedor, ¿no? O sea, aporta más a la sociedad no estar esperando ir a una aula e inscribirse o dar un examen, ¿no? sino el que puede, el que tiene acceso, el que tiene esa información, tiene todas las posibilidades abiertas de seguir el mismo camino que nosotros. Eso es lo que hace un poco nuestro producto, que sería el conocimiento. ¿no? Y que la gente, por lo menos los que se inscriben a nuestros cursos, son personas que también piensan igual, que no dicen, bueno, me llevo esto y qué más me das a cambio. No es, no es como un trueque, sino es también... Y él dice, bueno, yo voy a aprender esto y cuando alguien me pregunte también lo, lo diré, lo contaré, lo brindaré. ¿no? La primera vez que salimos para dar talleres eh, fuimos a Chile y Argentina, ambos países, porque nos invitaron a un festival de diseño en Argentina, en La Plata y bueno aprovechamos ese viaje para dictar talleres ¿no? eh, a medida que pasaba el tiempo más gente nos conocía sobre todo de afuera después fuimos a costa rica después fuimos a bolivia brasil eh, guatemala españa colombia también sí. y ahora en méxico La expo se llama En búsqueda del estilo chilo, chido y chingón, porque tenemos una relación que hemos encontrado en varios países sobre el che o el chi, por ejemplo en Perú es chillante, chévere, chuzo en Costa Rica, chingón, o sea siempre hay un cheche che, o una palabra muy, no sé, picarona. ¿no? de expresar una palabra. ¿no? Entonces, ¿para qué nosotros imponerle un nombre en otro país? Sino más bien, coger lo que ya para, para ustedes tiene conocimiento ¿no? de, la, de la gente común y explicarles en base a eso un trabajo chido, ¿no? un trabajo interesante. Entonces, eh, nunca tratamos de imponernos en el país que llegamos, sino que siempre tratamos de que esto sea algo más de cooperación, no, o sea, nosotros recibimos algo de México, llegamos a México y al mismo tiempo también queremos que ustedes imiten lo que hacemos y se motiven. Sí, un poco el trabajo que tenemos con Alinder es, por ejemplo, que la gente se entretenga, que por ejemplo no tengamos un... un contratemos a alguien o pagar publicidad, porque si la gente ve nuestro trabajo es porque realmente se ha tomado el tiempo de buscarnos, de googlearnos, de encontrarnos. Y son para ellos que le queremos dar lo mejor. Entonces, no sé, estamos haciendo una pintura. Y grabamos ese proceso y la gente se siente parte de ese proceso. Somos también igual que ellos, lo estamos experimentando. No porque seamos maestros o, o egresados de las carreras de diseño, de arte, somos mejores que ellos y si ellos tienen que vernos. No, eso, eso a veces pasa mucho en el arte o en algunas páginas, ¿no? que siempre quieren ellos saberlo todo y que los demás no saben. ¿no? a diferencia de nuestro trabajo, por eso hacemos video, grabamos en vivo, tomamos fotos en los ejercicios, nuestros ejercicios también tomamos fotos, eh, explicamos el proceso de manera visual, usamos el Instagram, el Facebook para que la gente también se conecte de a pie, no, no sé, eh, si quisiéramos hacer algo más complicado pues haríamos un PDF o haríamos un Word y de repente la gente no lo lee, pero si hacemos cosas más visuales como GIFs y videos eso ayuda mucho a este joven estudiante que esté en su casa y no sabe qué hacer. También porque la, los colores, el contenido de las frases y todo, hace que mucha gente se identifique, ¿no? No necesariamente porque es, viene o es de Lima o de Perú, uh -huh. sino porque las mismas frases o el mismo contenido o la, o la misma intención que quiere comunicar la frase la puedes encontrar en muchas ciudades, ¿no? Eh, tanto como en Europa, como en, en Perú, tanto como en México, Ciudad de México, entonces es casi universal, el arte popular, por así decirlo. En, en Perú, sobre todo, por lo menos hasta hace unos años, no había mucho apoyo o una infraestructura del Estado que promueva actividades culturales o actividades culturales auto, autogestionarias, ¿no? Mucha gente se empezó a organizar por su cuenta, buscando espacios, buscando cómo aportar a la comunidad. ¿no? Eh, por ejemplo, hay este, brigadas muralistas, hay festivales grandes de teatro en las calles, eh, de música, etc. ¿no? Todo es cuestión de organizarse, pues, porque por lo mismo que pasó en Lima con una gran ola de migración. No hubo nunca un apoyo real del Estado, es, pasó lo mismo. Como que estamos acostumbrados a... Hacerlo todos por nuestra cuenta, ¿no? es La historia de Lima es así, Lima es una ciudad dividida y la gente fue acá a la capital a exigir apoyo pero al no tenerlo empezó a hacerlo solo entre todos, entonces hay una frase que usan mucho es que si no tenemos nada, todo lo haremos, entonces no tenemos por qué estar esperando, ¿no? Eso nos creo que nuestras generaciones pasadas nos han inculcado. Eh, como que no depender, entonces como que ya, ya lo sabemos, hay otros países que no, no salen a marchar, salen a hacer cosas, a, pro, a protestar, pero parece que nosotros ya nos hemos mal acostumbrado a no tener ese apoyo y siempre buscar la manera de autogestionarnos, entonces creo que eso es válido, es importante y en Lima sucede mucho. Ahora hay más apoyo de la empresa privada, también hay mucho más apoyo de, por parte de, del Estado, entonces... Eh, sobre todo el movimiento cultural está en crecimiento en, en Lima. ¿no? Eh, hay muchas ferias, hay muchos espacios eh, gratuitos para la gente. Hay conciertos en las plazas. Lo único que tuvimos un problema fue con el tema de los murales porque un alcalde que tuvimos lo empezó a borrar. Eh, pero en base a eso no hemos tenido creo más apoyo pero tampoco ha, ha bajado no y uno de, uno de los que más le gusta creo que al público peruano en el caso de Lima pero Lima no es el Perú, este, es la música. Eh, los conciertos de música popular están llenos de danza, de comida, de negocio entonces Sí o sí es un buen, un buen espacio para que los artistas empiecen a generar sus propios proyectos, ¿no? Cuando hay conciertos. Nosotros, sobre todo, empezamos cuando estábamos así en nada, literalmente, eh, en ferias, ¿no? Entonces, desde la feria más pequeña íbamos creciendo, creciendo, íbamos aplicando a ferias más grandes. Y hasta un momento en el que ya decidimos, por ejemplo, ya, ahora ya no hay que estar en ferias porque hay mucha gente también que quiere iniciar, etcétera, ¿no? y eh, llevarlo a otra escala, ¿no? por ejemplo ya eh, alquilar un taller y es lo mismo que está haciendo mucha gente, ¿no? deja de vender en las ferias y alquila un taller y promueve su arte o lo comercializa mediante los talleres nada más, ¿no? que es algo que también por ejemplo las galerías de arte o las tiendas de arte no les gusta mucho porque todos pueden vender su trabajo en su taller ¿no? y aparte es una experiencia diferente. un poco complicado porque hay mucho protagonismo de hombre en la gráfica de la calle, al mismo, al mismo tiempo que es informal y se hace de noche, se hace con gente un poco vulgar, delincuente o es como se dice, sucia, ¿no? de un ambiente no, eh, no bonito, donde se pegan estos trabajos, donde se trabaja este estilo. Hay muy poca presencia de mujer, pero donde están son en los negocios, y ellas también son parte de este movimiento colectivo porque son ellas las que ven la decoración de su negocio y son ellas las que contratan a estos pintores a diferencia de los varones que si bien es cierto pueden ser capaces de poner un letrero pueden colgar algún papel no, no, no tienen tanta la mente abierta para la decoración no creo eso, creo eso que es un poco eh, importante la presencia femenina en los negocios populares porque ellas siempre están despiertas al, al color, al matizado, que combina, que no combina y que vaya de mano con su espíritu también, porque por ejemplo los colores fluorescentes tienen muchos tonos femeninos el rosa, el naranja, el amarillo y otros tonos de naranja y muy pocos negocios eh, masculinos pues verían en estos colores como que parte de su identidad pero creo que cuando hay una presencia más eh, imparcial es lo que lo impone, ¿no? ¿no? Estos colores venden, estos colores son buenos, hay que usarlos, o esta letra, ¿no? Pero sí, eh, se está trabajando poco a poco. Yo creo que son las, las generaciones que vienen las que van a aportar más en presencia de mujeres en el arte popular. <risa> Eh, fue una experiencia muy, muy bonita siempre que vamos a intervenir en un espacio privado, que está en un espacio público por ejemplo tratamos de conversar con, con quien nos va a dar el permiso y que se dé de la mejor manera posible ¿no? llegar a un trato, por así decirlo ¿no? entonces eh, al conversar con el señor nos dimos cuenta que está en, en un contexto un poco que se puede decir eh, agresivo, difícil. Sí, este es un señor adulto, ¿no? un adulto mayor que vive de un negocio entre comillas entre lo informal y lo formal. Y yo creo que él no quiere ser estándar como los negocios que están a su alrededor que usan vinilos o impresiones, sino él tiene un espíritu más luchador, no, de años de experiencia. De por ejemplo, su local se llama La Chiquita porque es un negocio pequeño. Entonces como el que tiene esa picardía que se puede explotar de manera visual con las letras. A diferencia de otros negocios que a veces son prestados o son alquilados o son, son simplemente, eh, ¿cómo le llaman? Eh, copia de otros, ¿no? Y no tienen ningún plus. Entonces creo que la gráfica popular aporta más o por lo menos nuestra ayuda en lo visual a estos negocios pequeños porque son ellos los que los necesitan y son los que estamos dispuestos también a colaborar. A diferencia de uno que de repente tiene mayor presupuesto y no le interesa tanto la pintura a mano, como el señor. Cuando le mostramos algunas frases que teníamos, yo creo que él se identificó con algunas que verdaderamente él sentía que eran necesarias para su negocio. ¿no? Porque a su alrededor había mucha gente que lo envidiaba sobre todo. ¿no? Él nos decía... Como él es independiente, él trabaja a la hora que él gusta, no, almuerza no, a la hora que él gusta, cosas que los que trabajan alrededor no, no tienen la suerte de repente, ¿no? entonces dependen siempre de alguien y quizás no les retribuye tanto como él. ¿no? Entonces él mismo decía o manifestaba que le tenía mucha envidia por eso. Es así que nosotros dentro de todas nuestras frases le mostramos una frase primero que era «Imitarme podrás, igualarme jamás», por ejemplo. Y él decía: Es muy cierto, porque en mi negocio vienen eh, otros cerrajeros y me dicen que no puedo con este trabajo, que ayúdame con esto. Entonces, por ahí era cierto y le gustó mucho. Sí, la otra, esto envía es mi progreso, que es una todavía más fuerte y marcada, y como que iba directo a estos chicos que le incomodaban alrededor. Y yo creo que es una, como se dice, una respuesta a ellos también, como a quien también. O sea, él también se cansa de que lo molesten. Entonces, al tener la frase es como, como su escudo de defensa, ¿no? Como que... Eso me, eso me, me parece genial. Y que él tenga la potestad o la facilidad de poder decorar su local como él quiere. Eso es lo que hace la gráfica popular. O sea, él no tiene que pedir permiso. No tiene que como que pedir un favor, ¿no? Él no, él tiene todo el derecho, tiene todo el imaginario de poder escoger qué cosa o no poner. Y eso, por ejemplo, muy pocos profesionales podrían hacerlo el día de hoy. Entonces creo que eso es algo, eh, como se podría decir, eh, valioso. Y que nuestro trabajo esté ahí es todavía más interesante. Lo que desde el comienzo tratábamos de hacer era buscar toda la inspiración y motivación en nuestro trabajo, eh, buscarlo cerca de nosotros, ¿no? entonces veíamos que la familia, las tradiciones populares o las costumbres populares o la gráfica popular estaban tan cerca de nosotros y nosotros nunca habíamos volteado siquiera a ver ¿no? de, qué, de qué se trataba, qué gente o, qué, o quiénes hacían, para qué lo hacían, Todas estas cuestiones a nosotros nos motivaron bastante para descubrir primero, conocernos a nosotros, conocer de dónde viene nuestra familia, conocer su historia, conocer la historia de nuestra ciudad. ¿no? Eh, quizás son aspectos de nuestra ciudad que pasamos desapercibido cuando vemos un letrero, cuando escuchamos una canción, pero todo está interconectado. ¿no? entonces es, es como ver nada más eh, dónde vives, y conversar con, con las personas con las que vives y, y de todo eso, pues, hacer arte, ¿no? Que ya el arte es expresar todo lo que te ha comunicado tu entorno. Eh, un poco para resumir, <risa> eh, un poco nuestro, <risa> nuestro interés es como una conquista, es como una revolución, ¿no? Es como que, como que, mira, estás equivocado, tienes que hacer esto, ¿no? Y a ver si lo aceptas o no, qué puedes hacer con eso, ¿no? Es como que le damos estamos dando letra a los diseñadores, estamos dando información, estamos dando colores, estamos dando matizadas combinaciones, está todo casi hecho. O sea, ¿qué más? Ahora depende de ti. Es como que le ponemos una prueba. Y por otro lado es también llevar esta gráfica latina, porque si hablamos de Perú hablamos de Latinoamérica, de Sudamérica, otros continentes que también les hacen falta, ¿no? le falta color, ¿no? le falta vida ¿no? entonces ¿por qué no? y así poco a poco llegar a otros países a otras ciudades y si puede ser el universo también pero como no se puede en estos años pues ya, nos queda el mundo yo creo que nosotros debemos ser ciudadanos del mundo las fronteras las hacen los presidentes nos hacen las guerras nosotros no lo hacemos entonces la gráfica o la cultura es una forma de conquistar es como darle la vuelta ¿no? y uno va una vez y lo pone como una semillita. es la, sí, la, Así es quiere hacer cargo máximo es una semillita, es un, es un principio. Y todo lo que vendrá después de acá, 10, 5 años, en mi país, en mi ciudad, tendrá que, tendrá que ver con Carga máximo Entonces a veces los artistas no solamente piensan en el hoy, sino pintar bonito, hacerle mejor realismo, o, o vender mejor cuadro, sino piensan en trascender. Y para trascender tienes que pensar en la comunidad en el contexto. Entonces, carga máxima, es, un, es ambicioso, vamos paso a pasito, pero es un poco eso, una semilla que llega y que conquista, pero de manera positiva, ¿no? Sin, eh, tratamos de construir, por lo menos en mi ciudad, Lima, que es una ciudad con altos índices de discriminación racial, socioeconómica, y que yo también la he vivido y que aline y yo la hemos pasado, este, es construir una ciudad sin complejos, ¿no? Donde decir una palabra que hace unos años era... Lo peor, ahora no, yo soy eso, soy orgulloso, ¿no? ¿Por qué avergonzarme? Y así, y así con los colores, con las frases. Entonces construir algo, construir una ciudad, construir una, un movimiento gráfico sin complejos, sin sentirnos divididos. <risa> Sí, son, son años que van a ser muy buenos para la cultura. Yo estoy segura que el día de hoy, ahorita, uno de nuestros alumnos está pintando. De todos los que hemos enseñado, de los 10 por clase, uno estará pintando. Uno dirá, bueno, me quito de mi trabajo de agencia, de estudio, de oficina y me voy a pintar. No me importa nada. Otro dirá, no, eh, quiero enseñar. Otro dirá, me voy a poner a hacer esto también para las ferias. O sea, aprenderán de nuestra experiencia y serán pequeñas cargas maxitas, este, nosotros le decimos carga máxima lovers, amantes de la gráfica popular que este, empezarán a cosechar también en su escuela, en su universidad. Nosotros tenemos públicos desde los 16 años hasta los 44. Si una persona de 44 decide, y ¿sabes qué? Me has abierto los ojos, quiero hacer esto, estamos felices de acá 5, 4, 10 años, y si un chico de 16, pasan 5 años y se siente genial con lo que está haciendo y agradece haber llevado este curso, o agradece habernos conocido, aunque sea hablar, ¿no? Eh, eso también es importante para las generaciones que van a venir. Por eso nosotros vamos de ciudad en ciudad, porque es como que una red. Si vamos solo a Capital, pues en la Capital no es el país. Entonces, este, yo creo que los, lo que vamos a ver será de acá 10 años. Ese es, mi, ese, ese es mi cálculo en la línea de tiempo. Todo está hecho para de acá 10, 5 años. O sea, ahorita nosotros solamente somos obreros. Ya de, después disfrutaremos de, de ese movimiento gráfico que se viene en todo el sur, Suramérica, Centro y Norteamérica también. <música> Me gusta... No te rajes. Hemos hecho varias, pero... Mmm, esa de no te raje, por ejemplo, es muy buena. A ah, huevo. Yo creo que es muy típica de aquí, en la huevo. De chile, mole y pozole. Para todo mal mezcal, para todo bien también. Y... Hay una que me gusta que es este... Cuando dicen no, no estás achicopalado o algo así, no te achicopales, no achicopale, como que, o sea, no, no, no hay que usar una palabra como que, o sea, la palabra triste es chiquita, ¿no? Triste. En cambio, cuando te achicopales, una palabra larga, o sea, qué ganas no, de decir una, una, una palabra con tantas letras, es porque realmente le importa, o sea, es importante no estar triste. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una frase que se me ha prohibido estar triste, y después de haber visitado a México, vamos a poner prohibido estar a chico Así no entre, no importa, lo vamos a hacer, porque es también una forma de lo que hemos eh, percibido de México, ¿no? que a pesar de que las palabras y las letras son grandes, uno, el mensaje es igual, pero ustedes lo hacen con más intensidad al usarlas así, uh -huh. al no hacerlas normal. Entonces eso hemos aprendido y ahora vamos a empezar a hacer así. <risa> de venir eh, si tienen la intención de conocer Carga Máxima o La Gráfica Popular porque explicamos o tratamos de explicar por lo menos eh, algunos estilos básicos de letras que nosotros trabajamos y cómo es que a partir de eso trabajamos diferentes frases o tanto de origen peruano, limeño, de los diferentes lugares que hemos visitado Sí, que es, una, es la primera expo que hacemos aquí en un espacio autogestionado, donde nosotros también nos autogestionamos para viajar, donde también las chicas de Chulería y ustedes de los, del Espacio 77 7, -7 eh, Centro Cultural también han, han pensado en nosotros, ¿no? o sea, ha sido un mutuo acuerdo, entonces creo que eso tiene todavía mayor importancia, porque si me hubiera invitado a la embajada u otro, pues... No habría ese cariño, que quede bien, que salga bien, que sea, lo, que sea lo más rimbombante. Entonces ese cariño nosotros nos llevamos. Y eso lo va a sentir la gente que venga, va a sentir ese apoyo. Entonces por eso tienen que venir a la primera expo. Ya cuando haya dos, tres, cuatro, cinco, ya no va a ser igual. Es una experiencia única, es por eso. Más allá de los cuadros. Nos pueden seguir en Facebook o en Instagram. Eh, como Carga Máxima Perú hashtag o si estás en un país que no es Perú puede ser Carga Máxima México, Carga Máxima Brasil Carga Máxima Bolivia, etcétera y también para visitar tu ciudad estamos también en Facebook Snapchat, Youtube, Twitter y nada, no, no. síganos tenemos una página web www.cargamáxima.p y muy pronto van a venir nuestro canal de radio mm -hmm.